varios años con el pueblo de Israel y Palestina, que alguien anoche me llamaba y me decía que Palestina no era un pueblo, no era un país, no lo es porque los enemigos son grandes y han querido quitarle la legalización de lo que es un pueblo que 13 años, 11, 11 siglos antes de Cristo ya los palestinos existían. Hasta la Biblia reconoce su existencia. Lo que se llamaba Canaán es precisamente lo que es Palestina. O sea, los pueblos eh, no lo legaliza porque no pertenezcan a la, a la ONU o la OEA. Palestina no han querido aceptarla. Ella sí tiene un representante, pero sin voto. Los palestinos tienen representantes en la ONU y alguien me llamaba ayer y me decía como con cierto resentimiento, me decía ayer, pero le hace más, profundice más, porque Palestina no es un país, claro está, los enemigos poderosos, lo que realmente se hicieron a partir del 1946, 1946, Después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se hicieron dueños del de, de lugar donde está Israel. Eso era de Palestina. Y usted ve dónde nació Jesucristo. Jerusalén. Uno de los sitios mejor sagrados que tiene el mundo. Jerusalén. Lo ocuparon los israelitas. Todo el espacio. Espacio sagrado que tiene Jerusalén, que pertenece a los palestinos, y si no, leanse la Biblia. Así de sencillo. Y yo recuerdo un pastor que me dijo a mí: Israel no es un pueblo específico. Todo pueblo que le dé seguimiento y se conduzca como un cristiano como un cristiano seguidor de ese hombre extraordinario, extraordinario llamado Jesús, todo pueblo que se comporte así puede ser Israel. Tenare, si se comporta como un cristiano, si se comporta con fe, a eso que el pueblo se refiere, la Biblia se refiere, Israel es un símbolo de todo aquel que siga, pero Estados Unidos... Le interesaba tener un país, un país, una marioneta, un muñeco, y crea Israel a partir del 1946. O sea, que fue en estos días. Y en el 1967, cuando la guerra de los seis días, que apoyado por Estados Unidos, Israel invade todo el territorio ...de Jerusalén, donde están los sitios más sagrados del mundo. Entonces, lo importante es que quien es históricamente de muchos años es el pueblo palestino. Lo que pasa es que Israel ha tenido apoyo de Estados Unidos al principio de Inglaterra, pero no con el fin de proteger y apoyar a los israelistas, sino sencillamente con el fin de oficializar un país donde ellos puedan aterrizar, donde ellos podían hacerle la guerra a todos los países árabes. Israel existe porque a Estados Unidos le interesaba tener un sitio oficial, tener un sitio fijo a donde ellos puedan hacer todos los que han hecho, todas las guerras que han creado, en países que antes, antes de la segunda, de la primera guerra mundial, árabe, judío, egipcio y de todos esos países compartían todo esos territorio. Aún con los cristianos, con los judíos, con los musulmanes, en eso no había conflicto religioso. Pero a Estados Unidos le interesaba tener un país ¿Cuál es mi temor? Que con esa experiencia que tenemos, visible, tangible, del caso de Israel y Palestina, siempre le vengo diciendo a ustedes, no van a crear una guerra entre los haitianos y nosotros. Cuando Estados Unidos necesite una guerra, y oigan esto, le vengo ya diciendo a ustedes, que Estados Unidos, Francia, tienen intenciones, de crear una tercera república, igual como hicieron con el caso de Palestina y la zona de Gaza. O sea, que ahí vamos a ver una llamada. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Se fue. Entonces, con Haití le vengo diciendo, por intereses que se dice... Que entre Haití y nosotros está la mina de oro más grande del mundo. Además de oro, tenemos en los mares nuestros compartidos entre Haití y nosotros. Están fuentes en la zona sur de la república, fuentes de petróleo dentro del mar. Buenas noches. Buenas. noches. Sí, lo escucho. Manolo que no el... Yo, eh. Dame sonido que no lo escucho ahora. No. Ahora. Sí, ma, lo que está pasando en el mundo. En el 1947 los Estados Unidos y la uno, la un estado ahí y hoy en día, y hoy en día en, en los Estados, ah, los el mundo eso se viene haciendo en todos los países del mundo. Tanta cosa y tanto que hay que que hay tanto programa importante, pueden crear. De Se fue. Pues entonces lo que le venía diciendo, que ahí hay cosas, datos, para que vean que hay una. una intención real. Y la forma más, ahora mucho más significativa, es que los haitianos... No esos haitianos de aquí, ni la, la haitianita con la nalguita bien, bien definida, bien hembrita. No, no, son los ricos, los corruptos haitianos que se prestan a darle, a crear como Israel esa guerra. La semana pasada se reunieron gobernador de Montecristi, el gobernador y los síndicos y las autoridades de Dajabón, con el vicepresidente inclusive, o, o vice, viceministro de Haití, se reunieron, y hicieron, hicieron una reunión la semana pasada para frenar la intención de desviar el río Masacre pero vi hoy a César Montesino, un periodista que yo conozco, porque he estado con él, gracias al doctor Miguel Ángel Taveras, y lo escuché hoy en Color Visión, demostrando con fotos que a pesar de ese acuerdo de la otra semana, siguieron entonces con pala mecánica, haciendo el canal para desviar el río Masacre. Río que nace en territorio nuestro, parecido al Nilo, que nace en Egipto, o, eh, o, o el otro, el mismo Nilo eh, del sur, que nace en e Etiopía. O sea que son casos que nos demuestran a nosotros que ya se han dado en otros países y han terminado en grande guerra. Así que vamos a poner un video ahorita, pero antes vamos a poner un pedacito, porque hoy es viernes, y los viernes es para beber, no es para ponerme medio así, medio con ese tono de que estoy peleando. No, los viernes es para el trago, para recordarme de ella y pedirle en mis sueños y en mi pensamiento un favor. Vístete, por favor, que te tengo en mi pensamiento desnuda. Miren, ahí que vamos a, a celebrar el aniversario de un jamaiquino que le dio fama a toda Jamaica, no solamente porque cantaba, sino porque sentía la defensa de su raza. Bob Marlin, qué pena que a los 36 un cáncer se llevó no solamente a un cantante, se llevó a un político, a un artista comprometida,